entrevista a Sandra García, Alberto Berenguer y Antonio Ríos, desarrolladores de Health Voice. ¿Cómo funciona Health Voice? Vale, pues Health Voice es una aplicación multisistema que gira en torno a una emergencia o alerta. En primer lugar, los pacientes vulnerables disponen de una aplicación instalada en un dispositivo que posea recogida de voz. Eh, cuando el usuario graba una alerta, esta se envía a nuestros servidores que transcriben el mensaje a texto, detectan las palabras clave para determinar tanto qué padece el usuario como qué grado de emergencia requiere la urgencia. Una vez obtenida esta información, el servidor busca a los hospitales más cercanos y estos pueden gestionar las alertas mediante una aplicación de escritorio que les muestra toda la información recogida a partir del mensaje enviado por el paciente. Los hospitales mediante este programa Podrán responder a las alertas y determinar el procedimiento de acción que se debe tomar, ya sea enviar una ambulancia o hacer una llamada telefónica. Y además, todas las respuestas de los hospitales se notificarán tanto al paciente como a sus familiares, que también estarán registrados en la aplicación. ¿Qué mejoras aporta su proyecto, basado en datos abiertos, al sector de la salud y el bienestar? Bueno, una de las razones por las cuales eh, ideamos Hellboys fue por el, el colapso que hubo te, del sistema telefónico en, en el sistema sanitario español durante la pandemia de, de la COVID-19, que hizo imposible contactar con, con muchos centros médicos. Otro, que, eh, otro tema que lo motivó fue la brecha digital que existe entre, entre las diferentes generaciones y que en muchas ocasiones provoca que nuestros mayores no puedan acceder a servicios tan básicos como es el sistema sanitario. Por tanto, no, nuestro proyecto trataba de, de paliar un poco estos problemas y, y lo trataba de hacer mediante, eh, por un lado, el uso de los datos abiertos y por otro lado el uso de, de la tecnología y la inteligencia artificial como una manera de mejorar la accesibilidad para nuestros mayores a la hora de acceder a, a servicios como el sistema sanitario y por otro lado ayudar a los, a los centros médicos a actuar de una forma más rápida y más efectiva en situaciones de emergencia. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo del prototipo? A ver, el desarrollo de la aplicación de Hellboys ha sido en sí un, un desafío, valga la redundancia. Eh, en primer lugar, pues tuvimos sobre todo dificultades con el, para desarrollar los sistemas de detección de palabras clave. Es cierto que nuestro sistema era muy ambicioso ya que, como ha comentado Sandra anteriormente, eh, nosotros tratamos de identificar las palabras clave en el discurso de un paciente para, para detectar los posibles síntomas o enfermedades que, que tiene para así hacer un diagnóstico preciso. Pero nos dimos cuenta de que no existía ninguna base de datos a día de hoy en nuestro idioma que te permitiese cumplir con ese objetivo. De hecho, tuvimos que ingeniárnoslas un poco y utilizar bases de datos en, en inglés. Por otro lado, también la, el desarrollo de la aplicación fue un reto, ya que queríamos hacer un proyecto que fuera accesible, potente tecnológicamente y, aparte, rápido y tuvimos que hacer muchas iteraciones sobre, sobre el desarrollo del prototipo para poder obtener el resultado que nosotros queríamos. Y a todo esto también se suma que uno de nosotros, bueno, en concreto yo, no estaba viviendo en España eh, por ese periodo de desarrollo, y además estaba en un país con una diferencia de horaria significativa. Por lo tanto, también la propia comunicación entre el equipo, el, el poder establecer reuniones para poder comunicar eh, nuestros avances o problemas o cualquier tipo de cosa, pues fue en sí muy complicado. Pero bueno, al final, viendo el resultado, creemos que ha merecido, ha merecido totalmente la pena. ¿Cómo ha sido su experiencia en el desafío Aporta? En general, el desafío Aporta para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Desde el principio, además, desde que nos reunimos para, para poder eh, elaborar la idea, pensarla y luego también la parte del desarrollo. Creemos que ha sido una oportunidad única para poder salirnos también un poco de nuestra zona de confort en cuanto a desarrollo de ideas y aplicaciones se refiere. Y aparte también pues, ha sido una oportunidad única para aprender mucho. Entonces, a las personas que estén ahora mismo pensando en apuntarse o, o tengan dudas, la primera recomendación que le hacemos es que se apunten, que no pierdan la oportunidad, que intenten desarrollar algo, que algo, o sea, algo cualquier cosa les va a salir y, y desde luego va a ser una experiencia que les va a aportar muchísimo. Luego también, dentro de los aspectos más técnicos del desafío, recomendamos que el equipo sea lo más variado posible, que sea un equipo interdisciplinar, ya que eh, cuanta más gente del área o de las, de las áreas que toque, el, el problema o el reto del desafío aporta eh, haya pues más ideas interesantes o más propuestas o nuevos enfoques se pueden adoptar que sean eh, interesantes de desarrollar y luego finalmente también recomendamos reflexionar y explorar el tema propuesto del desafío como son propuestas muy abiertas recomendamos no quedarse con la primera idea que te surja sino que darle muchas vueltas hasta que al final consigas una idea que, que sea realmente eh, interesante de, de desarrollar.